Seguiste, y al mismo que fue el barro solo para complacerte ¿Con qué vas a perder si todavía no jugaste? Compito en soledad por el afán de conocerme todavía No sé cómo soy, ni cómo vivo, solo sé pa dónde voy Y el sueño que persigo, sigo firme sin nadie de irme todavía Y es mi melancolía quien pelea para seguirme Urgente, detengan esta mierda, es una hipocresía La película que vivo, por mucho que lo quieras estar Seaste, me emociona saber que algún día me escuchaste O que algún día me lloraste O que algún día me lloraste Esa lucha que tanto padeciste Me dije a mí mismo dentro de 20 años Espero que los tiempos sean leves Pa' decirme que mi mejor rival Es el espejo si lo empaño Tengo clara varias cosas Pero igual siguen oscuras Y quien cura alguna herida Sin que queden cicatrices Pise donde pise Sé que el tiempo siempre ayuda Pero a veces se caprieta Casi 30 es lo que hice Tengo amigos, tengo amor Mi familia está presente Tengo miedos, tengo alcohol Y la excusa paró me sigo vivo al día de hoy Y la media ya está ausente Quienes tienen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 Che, para tu ah. 15, ¿vos qué vas a hacer? ¿Me vas a invitar? Eh, Sí. ¿Y puede tocar en vivo en tu cumpleaños? No, no, ah, ya. sí, es lo No, yo, ya sé muy famoso, yo... voy a ser muy famoso. No, cara. no, Gastón, primero te vas a acordar de tu prima.